por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en nuestros estudios. Para este sábado el Powerball tiene un premio de 119 millones de dólares, así que aprovecha y juega el Powerball que ahora te da la oportunidad de añadir el Double Play donde tendrás doble oportunidad de ser millonario. Y este verano llegó electrizante, así que vamos, participa del verano eléctrico de Lotería Electrónica donde puedes ganar premios cash, bicicletas eléctricas,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 por esta y muchas razones, yo soy lotería. De esta manera damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy y comenzamos con el sorteo de Pega 2. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 5. Segundo número. 3. Los números ganadores en el Pega 2 son 5-3. Repito, 5-3 es 53. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número, 6. Segundo número, 8. Tercer número, 1. Los números ganadores en el pega 3 son 6, 8, 1, 681. Continuamos ahora con el pega 4, donde usted tiene otra gran oportunidad de ganar en los pegas. Adelante con el sorteo. Primer número, 5. Segundo número, Tercer número. Dos. Y el cuarto número que completa el sorteo de Pega 4 para la noche de hoy es el 7. Los números ganadores son 5, 9, 2, 7, 59, 27. Y ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta cinco veces premios menores. Adelante con el multiplicador. Y el número ganador en el multiplicador lo es el. Cinco. Ahora pasamos al sorteo de Lotto Cash Que esta noche cuenta con un premio de 510 mil dólares Los bolos están debidamente ubicados Adelante con el sorteo, mucha suerte para todos Y de inmediato vamos a conocer Cuál es la combinación de números ganadores para la noche de hoy Y el primer número es 19 Segundo número 28 Tercer número 26. El cuarto número es el 11. Quinto número 23 y el Bolo Cash es tanto como el número 6. Los números ganadores, escucha bien, son 19, 28, 26, 11, 23 y el 6. Ahora pasamos al sorteo. De la doble revancha que tiene un premio de 175 mil dólares. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 11. Segundo número. 33. Tercer número. 28. Cuarto número, 26. Quinto número, 6. Y el Bolo Cash de la doble revancha es tanto como el número 2. Los números ganadores son 11, 33, 28, 26, 6. Y el Bolo Cash es el 2. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la noche de hoy. Para más información...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 11 en Mayagüez. Hoy en Noticias 360.